El constructor de formas apareció en la versión CS5 y es otra de mis herramientas preferidas. Esta es otra de las herramientas con las que me gusta trabajar. Voy a hacer un pequeño zoom aquí, control, clic y arrastrar, presionando la barra de zoom para reposicionarme muy bien. Ahora, con la herramienta de selección activa, clic y arrastras para seleccionar los objetos y ahora sí activaremos la herramienta del de constructor de formas. Voy a hacer un pequeño zoom aquí para que lo veas muy bien. Por defecto viene ese más, ¿qué significa? Que con clic y arrastrar, con los objetos seleccionados, va a ser uno solo. Clic y arrastras y clic y arrastras, si es que fuese necesario esto. Mira, ya tienes este objeto totalmente eh, unificado. Voy acá al lado, ok, ok, barra espaciadora, clic y arrastrar. Ahora, no lo olvides nunca, como tengo activa la herramienta del constructor de formas, vas a presionar la tecla de control, clic y arrastras, o comando, clic y arrastrar en una Mac, y automáticamente se activa la herramienta de selección, pero si dejas de presionar control, regresamos otra vez a nuestro constructor de formas. Ok, en este momento, esta es la parte chévere que tiene la versión 2018, que puedes darte el lujo de hacer este tipo de trazos, o esta imperfección, por así decirlo. Clic y arrastras, clic y arrastras, clic y arrastras, y clic y arrastras. Ok, voy acá al lado, voy a hacer exactamente lo mismo, control, clic y arrastrar, y ahora se nos viene algo interesante, ¿no? Que si presionas la tecla de Alt, Alt, clic y arrastras, mira cómo se van a cortar esos objetos. Alt, clic y arrastro aquí. Ahora voy a hacer eh, clic y arrastro aquí. Clic y arrastro acá. Y clic y arrastro acá. Puedes dejarlo ahí, Control Z te voy a poner. O simplemente la tecla de Alt, clic y arrastrar. Y ya tienes ese otro objeto también creado. Voy a hacer un pequeño zoom hacia atrás. Me voy aquí a esta parte que es realmente interesante. No lo olvides nunca. Control, clic y arrastra para seleccionar todos los objetos. Sin embargo, este texto que está aquí, esta letra que está aquí, si bien es cierto es un trazo, pero es un texto editable. Lo que vamos a hacer es convertirlo en curvas o crear contornos para poderlo cortar, ¿no? Cortar entre comillas. Ahora voy a presionar Alt, clic y arrastro. Alt, clic y arrastro los objetos que están de más acá afuera. Alt, clic y arrastro, Alt, clic y arrastro. Ahora vamos a trabajar de manera directa con la herramienta de selección ¿Cuál fue el objetivo de esto? Pues simplemente, mira, seleccionar la parte superior Y empezar a cambiar de color las partes del objeto que quieras cambiar Vamos por acá Vamos acá Bueno, y ahí prácticamente lo tenemos Como te expliqué, esto es una herramienta que me gusta trabajar muchísimo Por la cantidad de tiempo que te ahorras Sabemos que esta información es oro en polvo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.